Vamos a dedicar hoy a la conversación que se llama El ser, lo visible y lo invisible en este espacio para conversar sobre nosotros mismos. Porque hemos dedicado mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, a estar en conexión con las cosas que nos rodean, con todo lo que nos rodea y todo lo, todo lo que sucede, menos a estar con nosotros. Y resulta que es de muchísimo beneficio que nos prestemos atención a nosotros mismos, porque esto contribuye eh, eh, para muchos beneficios, por ejemplo, las tensiones nos ayuda a ir descubriendo en nosotros una cantidad de bondades que son naturales en nosotros y eso nos hace cambiar la visión hacia nosotros mismos y tenemos una herramienta que nos ayuda a reducir tensiones, por ejemplo entre muchas otras cosas de las que nos hacen daño, digamos. Pero, y con el tiempo, entonces, no solo se reducen, sino que podemos eliminar muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando entramos a nosotros mismos, gradualmente, al ver todas esas cosas buenas naturales que tenemos, Aprendemos algo muy importante, por ejemplo, a tener pensamientos buenos, decir cosas buenas y hacer acciones buenas. Entonces, se trata de tener un autoconocimiento, es decir, de, de conocer lo que verdaderamente somos nosotros no lo que nos han dicho o lo que hemos creído, ¿verdad? Sino, eh, por ejemplo, nos ayuda en el aspecto de, de aprovechar eh, las cosas bien, por ejemplo, no tener pensamientos inútiles acerca de nada, porque tenemos muchos, entonces eh, vamos reduciendo los pensamientos del pasado, tal vez un pasado muy lejano o también cosas sobre el futuro, qué pasará si irá a pasar esto o lo otro, etc. Eh, eso lo vamos reduciendo porque tenemos otra visión de nosotros, ya no estamos en la conexión de perder Tiempo en esas cosas, ¿verdad? Y entonces eh, también hay cosas que nos hacen perder el tiempo, por ejemplo, y no, y no nos aportan nada, ningún beneficio, como entrar en conversaciones sobre otras personas, por ejemplo, eh, es una práctica. Desafortunadamente muy común, que no nos deja nada positivo, o sino también eh, hablar mucho, hablar demasiado, en lugar de ser breves en todo con las palabras, hablar lo necesario. No es que no, no es que uno va a dejar de hablar, no, pero se habla mucho. Eh, he observado que a veces las personas cuentan una historia y en el transcurso de la conversación ya la han repetido varias veces o, o detalles han repetido varias veces innecesariamente. Entonces, eh, y bueno, nos ayuda en una enorme cantidad de cosas tener nosotros un conocimiento preciso de lo que de nosotros mismos y del potencial que tenemos internamente. Por eso el título de el ser, lo visible y lo invisible, tiene como finalidad introducirnos a nuestro mundo interior, tan olvidado. El as, que ese es el aspecto invisible de nosotros mismos, entonces, y hay muchas cosas que, que no son visibles a los ojos físicos, que existen y son reales, entonces, por ejemplo, eh, la estética, la belleza de un, de un hermoso edificio, por ejemplo, eh, lo podemos ver fácilmente, lo podemos apreciar, pero la parte que corresponde a la, a la estructura que está debajo del suelo no la vemos, ¿verdad? Y eso sostiene el edificio, le da estabilidad y es tan real y sin embargo no se ve. ¿verdad? Entonces, o por ejemplo ocurre con un árbol, podemos ver la belleza de un árbol, sus hojas, sus flores, sus frutos, las ramas, el tronco, todo y, y la totalidad de esa belleza. Y no vemos las raíces, y las raíces le dan sustento, le dan vida, son esenciales y, y no están a la vista. Entonces, eh, también podemos podemos ver lo, lo visible de nosotros, por ejemplo, es algo... Que está ahí, que es el cuerpo, que es grande, es algo grande en comparativamente, pero nuestro no, no con nuestro ser interior, ¿verdad? Es, el cuerpo es grande, está ahí, es como, como el árbol, digamos, se ve, pero nuestro ser interior no, que es lo que había dicho, ¿no? es la parte invisible. Entonces, el ser humano, en general, le da tanta importancia al cuerpo, porque es lo que se ve, ¿Verdad? El cuerpo está ahí, es visible, este, lo puedo tocar, lo puedo sentir, entonces, por eso, eh, y también, no, no quiero decir que es que el cuerpo no, no vale, no, es que se le tiene que dar cuidado, pero está también lo, algo anda mal, digamos, cuando las personas le dan, eh, digamos, cifran el éxito de las, de las demás personas y de ellas mismas a, la, a ciertas características que son físicas, por ejemplo, que el cuerpo sea más alto o no, o que el cuerpo sea de, ¿verdad? Que tenga la piel de un color o de otro, o que el cuerpo sea masculino o femenino, o que el cuerpo sea musculoso o no, o, ¿verdad? Esas cosas, eh, darle el valor a eso nada más indica que yo me he olvidado de una parte muy importante, ¿verdad? Que la, porque hay una desconexión de mí con mi ser interior, solo estoy conectada con lo físico, con lo que veo. Y nosotros verdaderamente somos mucho más que eso, ¿no? Por eso es importante tener ese conocimiento. Además, es importante que tampoco somos nosotros, digamos, el papel que desempeñamos. Por ejemplo, eh, yo soy, eh, soy un, una energía. Soy un, un, un ser espiritual, eso es lo que soy interiormente, ¿verdad? Y mi cuerpo, ¿verdad? Es, la parte espiritual es lo invisible. Y tenemos el cuerpo, que es lo visible, con el cual yo desempeño un papel. Y les estaba diciendo que, por ejemplo, el papel de madre... Bueno, yo soy madre en relación con mis hijos, en el hogar, pero no soy madre si voy en el bus, por ejemplo. No estoy desempeñando el papel de madre. Estoy en otro papel de ciudadana que va transportándose. Entonces, eh, no soy madre en relación con mis vecinos o con mis compañeros de trabajo sino que ahí tengo otro papel de trabajadora o de funcionario o lo que sea, ¿no? Así que los seres humanos desempeñamos muchos papeles diferentes. Entonces surge la pregunta. Entonces, si yo no soy madre, si yo no soy este cuerpo, si yo ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Verdad? Entonces, les decía ahora que somos seres espirituales, somos almas, nuestra parte invisible, y tenemos un cuerpo. El cuerpo es lo que nos sirve como un instrumento para desempeñar nuestro papel. ¿verdad? El alma, ese ser vivo, podemos... Este, observar en la imagen es, es un, como decir un puntito de luz que está ubicado en el centro de la frente detrás de los ojos ¿Por qué? Porque es una, una ubicación digamos eh, muy estratégica en la cabeza, cerca del cerebro, etcétera. Y ahora les voy a explicar, ¿verdad? Pero el alma es ese ser interior, es esa parte no visible, ¿verdad? Porque ustedes ven la imagen como ilustración, está indicado eso, pero si nos vemos en el espejo, no nos vemos así, sería muy bonito. Entonces, el ser, ese ser, esa alma, es el ser vivo, es el, el ser que le da la vida a este cuerpo. Es yo, el alma, soy como un actor, digamos, como un actor que hace uso de este cuerpo para poder desempeñar el papel que le corresponda, el que sea de trabajo en el hogar o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, decimos esto, que el alma es una energía espiritual diminuta en contraposición al cuerpo, que es una cosa grande. Entonces, ese ser que... Que es una energía, es un ser, por ser energía, es eterno, no se destruye, es imperecedero. Lo que deja de existir cuando ya no funciona bien es el cuerpo, porque el cuerpo está hecho de materia perecedera, está compuesto de materia perecedera que son los cinco elementos entonces el cuerpo y yo el alma somos de diferente naturaleza pero funcionamos juntos yo el alma que soy el ser que le da vida a este cuerpo funciono a través del cuerpo yo soy como decir el quien dirige al cuerpo y le dice qué debe hacer. Y el cuerpo tiene que tener los cuidados que requiera porque es un instrumento muy importante. Yo, el alma, no lograría hacer nada si no tengo cuerpo. O si el cuerpo está muy poco atendido y entonces no funciona bien. entonces mi papel no puede desempeñarse como debe. Entonces es muy importante. El, el alma es la que piensa, la que tiene ideas, recuerdos, deseos. Y todo esto se convierte en acciones por medio del cuerpo. ¿Sí? Entonces... Eh, para comenzar a, a autoconocernos, hacemos uso de la meditación Raya Yoga como una herramienta que consiste en apartar mi atención de lo externo y lo que me está rodeando y lo que me. ¿Verdad? Todo lo que sucede alrededor y poder concentrarme y dirigir esa atención hacia mi ser interior, hacia eso que soy yo. Y crear entonces pensamientos acerca de ese puntito de luz que soy. Y entonces estos pensamientos con la práctica van permitiendo una mirada más, más amorosa y verdadera hacia el propio ser. Eso, a la vez, ya había mencionado algunas cosas de las que nos protege, ¿verdad? El desperdicio del tiempo, de, de las cosas, eh, pensamientos que no sirven para nada, etc. Pero también nos protege al conocernos, estamos protegiéndonos de hacer comparaciones, por ejemplo, de compararme yo con, lo, con quien sea. Porque voy a descubrir ese enorme, eh, invaluable, gigantesco valor que tengo. Entonces, el, la meditación que vamos a hacer ahorita, tiene ese fin, crear pensamientos eh, positivos y elevados acerca del propio ser y concentrarme en ellos para poder entenderme y verme tal como soy. Entonces, eh, ustedes si lo practican, van a poder, igual que lo he descubierto poco a poco yo, que es de enorme beneficio. Entonces vamos a hacer un momentito de, de meditación para que vayan poco a poco aprendiendo. Entonces nos sentamos muy cómodamente y vamos a, a llevar nuestra atención hacia nosotros mismos con mucho amor. Yo, el alma, soy diferente a mi cuerpo. Uso este cuerpo para desempeñar mi papel hermoso. Lo uso como instrumento, pero me desapego. De él, para poder disfrutar de mi verdadera identidad, un ser espiritual, un diminuto punto de luz. Disfruto de este momento separada del mundo que me rodea de la actividad, de las expectativas y de las tensiones del mundo. ¿Quién soy? ¿Qué deseo? Libero la tensión que cae sobre mis hombros para disfrutar de la levedad natural en mí que había olvidado observo mis pensamientos para dejar ir aquellos que sean innecesarios y los sustituyo con pensamientos elevados acerca del ser. Pensamiento elevado sería estoy creando mi nueva personalidad tal como se crea una pintura. La voy dibujando y la veo serena, alegre, sin miedo. La voy completando de acuerdo a mis propias ideas de lo que soy verdaderamente o a las expectativas más elevadas esta es mi propia elección mi propia creación acepto la condición única de mi propio rol. Y voy construyendo esa personalidad elevada, hermosa y nueva para mí.